Maestría es de carácter académico con dos orientaciones: una orientación en filología clásica y otra orientación en cultura clásica. La orientación en filología clásica incluye determinadas materias como obligatorias, que sintaxis histórica del griego y del latín, morfofonología histórica, ecdótica. O crítica textual. La orientación en cultura clásica está destinada a cualquier graduado de educación superior que le interese, al que le interese profundizar en el mundo greco-romano, en el estudio del mundo greco-romano, o directamente adquirir conocimientos del mundo greco-romano, como por ejemplo la historia, que está vista desde un punto de vista económico-social, eh, el arte grecorromano, la, la mitología y la religión, que son sumamente ricas, junto también, por supuesto, con la literatura de estos pueblos que han tenido tanto impacto en Occidente.